Eh, con relación a la, a la investigación que nosotros hemos solicitado, yo entiendo que quien debe dar alguna respuesta en ese sentido es el Procurador de la Corte, que eh, quien ha abierto ese proceso de investigación y tengo entendido que está abierta esa investigación y que en su momento ellos entenderán cuando le dan el procedimiento que de, debe establecer el, de acuerdo a la ley. Así lo refirió el presidente del Consejo de Regidores, Miguel Ángel Díaz, Alejo, al ser cuestionado sobre el estatus de la investigación en el caso de supuesto soborno para aprobación de proyecto inmobiliario que involucra al regidor del PRD, Eric Ten. Que se investigue todo lo que debe hacerse, como tal lo señalamos en el documento, que sea tan amplia como en derecho sea posible, que involucre a todos los actores que se, de alguna manera se vinculan con este hecho y que la sociedad pueda ser de manera eficiente de, de un sistema judicial eh, enterada de cuál ha sido la realidad en este sentido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.